Y yo, tú, siempre manteniendo esa actitud De que nunca nada te impresiona, que conoces las personas Y que todas se equivocan y repiten como idiotas Ey, tú siempre manteniendo esa actitud Perdón por no ser como soy, yo como yo soy, yo soy el que ama esa niña yo Sintiendo menos, viviendo más Chiquitos tu sueña, pero no te duermas Solo cree en ti, y todo será posible Porque disfruta que nada es para siempre Tú siempre manteniendo esa actitud Con fe, todo es posible Ese amor y calor, cosita mía Nadie es como tú, y ese amor Es tu poder Hey, hey. Tú, tú siempre manteniendo esa actitud Hey, oye, my bank, Lupo Fini, estudio, presenta Bacanísimo baby, bacanísimo baby.